bien, pues vamos a empezar vamos a tomar una moneda para una limpieza tengo agua tibia sí. voy a echarle unas cuantas gotas de jabón sí. a revolver muy bien esto según eh, estuve revisando no es recomendable lavarlas sí, pero si sí, voy a hacer una pequeña limpieza lo que no quiero es tallarlas para vamos a tomar esta sí, esta es de un peso Vamos a ver la de 1978. No me dan ganas de lavarla porque <risa> vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Que nada más es dejarla ahí dentro, ¿sí? sin, sin tallarla. está ahí vamos a, a revisar las otras monedas que según eso hay que dejarlo media hora media hora ahí adentro vamos a hacer un poquito de espuma es agua tibia nada más ¿eh? usé jabón de trastes para de, se supone que es muy potente ese, ese jabón de trastes Quita grasa y todo eso. Bien, vamos a dejarlo ahí un rato. Bien. Me seco las manos. Esta es mi pequeña colección. Voy a hacer una prueba con esa moneda. En lo que les muestro las demás colecciones. Las demás monedas, perdón. Bien. Miren. Vamos a empezar por esta. Esta es una moneda de mil pesos. ¿sí? Del año 1988. Aquí está. Juana de... Baje, ahí dice: sí, Esta no está tan golpeada, está, está conservada. El sello de México, muy bonita, muy bien. Tengo otra. Esta sí está muy, muy maltratada. Este es del año. También 1988. Pero pues esta sí está muy golpeada. Circuló mucho. Pasó de muchas manos, yo creo. Pero ahí está. Pues después de, la, de limpiarlas, voy a, a conseguir papel para papel celofán creo o plástico no sé qué y ponerles fechas y todo para que ya no agarren óxido y que agarren cons y conservarlas mejor pues estas es del 1988 también una moneda de 200 pesos copa mundial pues estas tengo bastantes ¿sí? Son todas estas, nada más que no sé si todas son del mismo año, vamos a ver. Puede que no. Igual hay unas en, en perfectas condiciones, otras muy maltratadas. Está medio de 88. Esta no está tan maltratada y no está tan sucia, está muy, muy bien conservada. esta yo creo no va a ser necesario limpiarla. otra igual bueno, no está tan, tan sucia tiene una manchita aquí pero pues creo que es aceptable si sí, me, me estuve informando y, y sí que no es recomendable lavarlas más bien limpiarlas con químicos y con cosas así pues de que venden en, en los mercados Que para que limpies tus monedas se vean bonitas Pero no es no recomendable Si quieres ser coleccionista de monedas Que tus monedas tengan Un valor Después de que pasen los años si Al parecer si todas son del mismo año 1988 yo tendría que años 88, si sí, son bastantes, son bastantes las monedas de 200 pesos que tengo. Si sí, al parecer, si sí, todas son, son del mismo año, vamos a ponerlas acá. Esta, pues si sí, está un poquito más sucia. 686. Este sí es del 86, no del 88. Bueno, <ríe> según lo que vi, ¿verdad? Ya me anda, anda fallando de la vista. A lo mejor sí todas son del 86, pero pues esa, a lo mejor por lo, por lo sucio ya se distinguí mejor el, el número 6. Y tengo esta moneda de 5 mil pesos dice cincuentenario año 1988 ¿sí? 1938 1988 explotación petrolera no pues sí tiene unos rayoncitos, unas marquitas, pero pues está no es tanto aquí igual atrás tiene unas marquitas está muy bonita esta moneda de 20 pesos del año bueno, 1982 quién será ese que tal cual <risa> está medio raro el dibujo trae un golpecito aquí Y otro golpe por acá, moneda mexicana. De estas tengo cuatro monedas, vamos a revisarlas todas. A ver, este es de 1982, sí, 82, el 82 y del 82. Todas son del mismo año. Esta, esta está sucia pero no está maltratada parece parecer no tiene golpes sí. está. está muy bien, tampoco es, tiene golpes ahí sí, aquí atrás, pues mugre parece parecer es mugre, nada más Bueno aquí trae un pequeño golpecito Pero es insignificante Esta sí está Parece que la agarraron a mordidas después tengo estas de 10 pesos 10 pesos del año 1982 quién será esa persona no no la reconozco esta pues si sí tiene desgaste vamos a revisar la otra Este es de 1978 al parecer, o 79, no, creo que sí, 78. Es un poquito más, 10 años más antigua que las que demostré ahorita. Sí, traí unos golpecitos aquí. Pues sí, estuvo en circulación, me parece, bastante tiempo. Y esta es de 1980, parece o 1990, ¿qué dirán? A ver. No, es 80, 1980. Sí, esta trae mucha. Parece, a, parece como que si fuera lama, no sé qué sea.